Y acá estamos nuevamente, porque estamos en Create Espacio, Create Espacio, un espacio para crearte, un espacio para la reflexión, un, re un espacio para que vos disfrutes. Y ahora tenemos un invitado muy, pero muy especial. Yo no sé si me va a retar Roxana, él tiene una vida muy saludable, me vio media excedida de peso. ¿Vos decís que me puede llegar a retar el doctor? No, Cari, no te va a retar, pero te va a aconsejar un poco, te va a enseñar los hábitos saludables, te va a orientar, así que me parece importante que lo escuchemos, eh, nos trae hábitos saludables eh, con respecto a, a la nutrición, al ejercicio, a la actividad física y también la salud emocional. Eh, es el doctor, oh, Mauricio Acevedo todo eso es lo que estoy como sentada, ¿no? Lo, es lo que no hago. Es decir, la actividad física, mis hábitos de, de alimentación que no son saludables. Y también, a ver, yo creo que le he hecho a la culpa siempre al estrés. Eh, esa es mi emoción, creo. Es una parte importante también, el estrés. Bueno, el doctor, contanos un poquito. ¿Cardiólogo? Doctor, médico cardiólogo. Mauricio Severo le damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá con, compartiendo este espacio con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Mix, qué lindo tenerte. Estoy muy contento de estar con ustedes y que, que se hayan fijado en mí para llamarme y participar. Los veo a todos ahí, interesantísimo lo que, lo que me estaban comentando del programa. Bueno, acá estamos, nosotros somos un grupo de profesionales, somos coach, parte de lo que leímos de tu, de, de tu programa, de esto que hablabas de, de una alimentación saludable, también que tiene mucho que ver las emociones, ¿no? la parte emocional, algo que nosotros venimos, eh, solemos trabajar, y la actividad física, todo para tener una vida ideal. Eh, bueno, ideal, ideal, bueno, es lo que uno busca, no hay días que logramos acercarnos a lo ideal y otros días que no tanto porque es la vida misma, pero sí, entender que somos un todo y que no hay cosas mágicas, no hay una alimentación mágica, no hay una actividad física mágica eh, y sí deberíamos buscar más magia a nivel de las emociones, que eso no es gratis, gratis me refiero a que si uno no los entrena, no aprende primero a entrenar las emociones y si uno no las aplica todos los días, todos los días, eh, fracasamos. Y como dijiste, creemos que Roxana decía recién, el 98% de estas enfermedades crónicas, 98%, comienzan con nuestro ritmo de vida emocional, en adultos, ¿no? 98. Así que creo que hay que darle mucha importancia, lo que pasa es que eh, hablar de emociones significa que yo tengo que hacer un pequeño esfuerzo para conocer, aprender y aprender a manejarlas y es más fácil buscar alguna solución externa y decir bueno, la culpa es de esto, no me funcionó tal o cual dieta, no me funcionó, no me funcionó y sigo buscando culpables afuera. Tal cual. Bueno, ahí tenemos a Fernando que sí. le quería hacer una pregunta. Fer, tu pregunta. Hola doctor, gracias por estar hoy aquí, gracias por tu tiempo. Antes de empezar con lo médico, que ya está muy interesante todo lo que dijiste, de emociones, obviamente ahí tenemos todo el mundo de nosotros mismos, de cada uno. Hablando de motivación, Doc, te pregunto: ¿cuál es tu motivación en tu ámbito profesional? ¿Y cuál es tu motivación en tu ámbito personal? ¿Por cuál de las dos empiezo? La que quieras. Bien, por el profesional es nuestro propósito. Yo soy, soy, yo y un equipo que tengo atrás, mi esposa que es médica también y, y un equipo. Eh, nuestro propósito es que la gente esté lo más cómoda posible con ellas mismas. Entonces, mi propósito de cada día es eh, levantarnos. Bueno, Roxana conoce nuestros grupos de trabajo, nuestros equipos. Y entonces levantar y decir, bueno, a ver, ¿a quién podemos ayudar hoy? ¿A quién le podemos dar las herramientas para que apliquen? Porque no hay magia. Nosotros damos herramientas o contamos cómo funciona nuestro, nuestro cuerpo, la fisiología, si vos la querés aplicar o no, ya depende de vos. Entonces a nosotros nos da mucha alegría y mucha motivación todos los días levantarnos y decir, bueno, hoy vamos a dar tales herramientas o cuáles. Eso a nivel... Eh, laboral, a nivel profesional y bueno, a nivel eh, personal es eh, encontrar cada vez estar más conectado y cada vez alinearme más con lo que quiero hacer y con lo que me hace bien a mí y no tanto con lo que eh, el sistema quiere que hagamos. Bien. Yeah. Qué Gracias. linda respuesta. Sí. Qué linda respuesta. Bueno, y a raíz de lo que el doctor va hablando, pasamos a Jorge. Jorge, vos y tu mundo de preguntas. Sí, la verdad que me conectó mucho esto que dice el doc, ¿no? Eh, no salir un poquito del sistema es lo que estamos nosotros también eh, hace tiempo pregonando desde Mix, ¿no? Eso de salir un poquito de la Matrix y poder entrar en conciencia. Yo hago mucho coaching financiero, doctor, y la verdad que cuando explico esto de la riqueza, ¿no? Porque hacemos coach financiero desde el ser, explico siempre una de las patas importantes que es la salud, ¿no? Y esa salud que tiene que ser integral, no solamente de nuestro cuerpo físico, sino también de nuestro cuerpo mental y espiritual, ¿no? Y también la salud con todo nuestro medio ambiente, con nuestras relaciones y con todo esto tan importante, ¿no? Así que, este, le preguntaría por ahí, ¿no? ¿Cómo pueden eh, las personas eh, buscar su tiempo, o sea, ¿cómo, cómo articulan desde la medicina para que puedan tener en cuenta eso integral que tiene que estar acompañado de la salud? ¿Cómo podemos ir este, sembrando esa conciencia para, para que las personas tengan esa información? Bueno, primero, como vos decís, eh, gracias por, por tu pregunta, lo, como vos decís, primero ser consciente, creo que todo el mundo tiene que eh, estar en modo aprendizaje y buscar reaprender, reaprender, creo que un gran error que cometemos en el área que estés es creer que te lo sabes todo, y todo lo hemos cometido, si sí, todo lo hemos cometido, eh, entonces decir, bueno, abrirte, eh, ponerte en modo aprendizaje, porque si vos no estás en modo aprendizaje, si crees que, que sabes todo, como todo lo hemos, lo hemos pasado, pues. bueno, entonces si vos no vas a, a, a ponerte en modo aprendizaje, no hay manera de que alguien te pueda decir, che, mira que necesitas un tiempito para ver más allá de lo que en algún momento nos hicieron creer que era buscar solo números. Cuando buscamos solo un número, hablando del tema financiero, solo la billetera eh, nos enfermamos más rápido. Que sí que tenemos que estar cómodos, que sí que hay deudas, que sí que hay, ok, pero de ahí en adelante, más no es más saludable, más no es mejor. ¿sí? Hoy es muy raro encontrar a alguien que esté encargado, algún CEO o algún gerente que esté sano. Es muy raro. ¿En qué momento nos hicieron creer que llegara a ser el, du el dueño, el jefe? El no conozco a nadie que esté en un, un lugar y que esté sano. Nos mintieron. Entonces, eh, buscar el equilibrio no es no lo hago, sino buscar el equilibrio. Y es muy difícil encontrar que las personas tengan más de una hora al día. Entonces, lo que buscamos es recreos, lo que buscamos es agenda. Es decir, vamos, bueno, pará, en esta agenda, a ver, ¿qué puedo? Dejar de lado lo que hablábamos hace un rato, qué es lo que a mí no me llena, aprender a decir que no y poner en la agenda a ver qué me va a ayudar a mí, a encontrar un equilibrio, a encontrar un eje y sobre todo alinearme más con lo que me gusta hacer. Qué importante esto. Otro de los temas del día de créate ESPACIO, ¿no? Aprender a decir que no. Y esto, lo que puede causar, el impacto que puede causar en varias personas. Lo trajo el doctor, así que es un tema que no nos tiene que ser indiferente. Y ahora vamos a María Ángeles Araujo. Mari, una pregunta para el doc. Y una pregunta para el doc. sabes que hace unos días, y lo voy a decir bien con mis palabras que de medicina cero, hace unos días estaba leyendo un artículo, y si bien es algo que yo ya sabía, fue como que me impactó. A ver, lo que leí fue esto. Eh, pensando en el exceso de peso, ¿no? Parece que, la, que nuestro cuerpo es inteligente. Cuando nuestro hígado no funciona bien, se empieza a generar, mirá como te lo digo, bien a, a lo gaucho, como hablamos los uruguayos, se empiezan a generar como eh, bolsitas de grasa para encapsular todo lo que, lo que sea tóxico. No sé... Qué tipo de toxicidad, ¿no? Diferente. Entonces, diferentes tipos. Ahora, ¿qué pasa? Que esto también, eh, cuando las personas tenemos exceso de peso presente, acá hay una, eh, también puede pasar que además de esto de la dieta, el ejercicio y todo lo demás, haya algo, no sé si orgánico, llamarle, me dirás vos, que también está haciendo que nosotros estemos engordando y en realidad no es tanto por lo que comemos, sino porque hay otro mal funcionamiento que está produciendo esto, que el cuerpo produzca grasa para embolsar la, lo tóxico. A ver si eso que escuché, que eso que leí, si tiene algo que ver. Bien. Muy divertida tu pregunta. Eh, primero, le vamos a seguir buscando la culpa a algo, o sea, la culpa es de, de, de algo de tu cuerpo, como le hemos echado los últimos años la culpa a toda la genética y al metabolismo y a la tiroides, no, eso no es real, que no es real que la culpa sea de algo. Primero, dañaste vos tu metabolismo. como Con este ritmo de vida que estamos viviendo. Y segundo, con la mala alimentación. En el, mo el momento que andas acelerada las corridas, estás ansiosa o ansioso, o sea, damos a mil y no tenemos un tiempito para pensar en la comida. Entonces decimos, no, mira, no tengo tiempo. Dame qué es lo que hay. Y no mirás si es nutritivo, nada más. Lo único que tenés que mirar es... ¿Esto es nutritivo para mi cuerpo, para tus células, hormonas, lo que elijas, tu tiroides, tu cerebro? Entonces, eso por un lado, eso es muy fácil, entonces le echamos la culpa, nos hemos cansado de escuchar, no, mi problema es genético, mi abuela es así, mi mamá es así. Claro, si tu abuela y tu mamá siguen comiendo harinas, harinas, azúcares, harinas, y bueno, tu abuela va a tener daño el metabolismo, tu mamá también y vos también, y le vamos a echar la culpa a la genética. Entonces, no es culpa de nadie, es cool. O sea, tenés que tomar las rienda de tu salud y volver a aprender. Eso por un lado. Por el otro lado, cada vez que nos excedemos en harinas, azúcar y edulcorantes, lamentablemente los últimos 40 años todos los días venimos comiendo harina, azúcar y edulcorantes, por eso estamos tan enfermos. Todos los días, fíjense ustedes, no han descansado un día salvo Roxana, que algunos días ha descansado varias semanas, pero ustedes no ha descansado ni una semana. Pónganse a pensar: los últimos 30 años, todos los días de tu vida, María Ángeles, todos los días una amiga de harina dando vuelta en tu cuerpo. Todos los días. Entonces no hay manera que estemos sanos. Entonces en ese momento tu hígado, tus primeros 5 años, tus primeros 10, te decía, bueno María que algún día vas a cambiar, algún día vas a dejar comer harina, te decía un momento que tu hígado no da más, porque se llenaron los depósitos de glucógeno. Entonces automáticamente, culpa de una hormona que se llama insulina, en el hígado empezó a transformar esto que vos me decís, en grasa. Y es ahí donde... Después de los 30, bueno, lamentablemente ahora los chicos también bien expuestos a esto, pero es ahí donde empezamos a inflamarnos, y inflamarnos, y a inflamarnos, y a inflamarnos. Entonces no fue culpa de la genética, es culpa de que hace 30, años, no solo 30, que todos los días de tu vida hay una miga, harina o azúcar donde está una, no un kilo, una. Entonces, ibas muy bien lo que contaba esas bolsitas, pero no es porque tú, no, cuando vos limpiás tu hígado, el hígado cumple más de 500 funciones clave. ¿no? Cuando limpiamos el hígado, cambiando hábitos, cha, tu salud, tu energía, tu productividad. Ustedes que están todo el día conectados con su gente, cuando recuperas tu energía y tu productividad, volás. Bueno, ahí es ¿Eh? justo, justo, Doc. Esta era mi pregunta, ¿no? Eh, usted. Eh, vos podrás ver que muchos de nosotros tenemos un exceso de peso. Trabajamos todo el tiempo sentados, estamos, le echamos la culpa a la silla, a nuestro no, trabajo... Es que acá se los ve muy bien a todos, ¿eh? acá se los ve muy ah, bien. Ah, buenísimo. <risas> le echamos la culpa a la silla, a la pandemia que tuvimos que modificar, según eh, Jorge, nuestro coach financiero, que tuvo que hacer un cambio de hábitos y, y todo es vía online, ¿no? Vamos a, a la actividad física, a esto, a esta excusa que tenemos. Nuevo trabajo, nuevo método de trabajo. Bien, hay un tema, nosotros ya veníamos mal en el 2019. Ya veníamos mal, no es que ahora es muy fácil volver a echar la culpa el año pasado. El año pasado el año, hemos empeorado, el año pasado hemos envejecido entre 3 a 5 años todos. Todos. Mirá a Fer, ahora se les ve unas canitas más a Fer, a Jorge también. Eh, perdón, son ustedes, porque las chicas se las ven muy jóvenes, pero bueno. A lo que Ojo voy. con eh, Ernesto, no, por favor, Ernesto, ¿Cómo Ernesto? ¿Cómo? porque Ernesto habló de tu pelo. Ah, Ernesto, perdón, es que no te tenía en la pantalla. Ahí está, Ernesto, mira, Ernesto antes tenía un poquito más y ahora se le terminó acá. Para ser sincero, desde los 18 ya no tengo. Ok, ok. Bueno, pero a lo que voy. El año pasado, eh, un promedio del de 60% de la población global ha aumentado entre 4 a 6 kilos en, en lo que pasó este último año. Ese no fue el único problema. El problema es que hemos alterado nuestro ritmo de vida. Y ahí está uno de los, de los problemas. Porque antes, mal que mal, teníamos horarios, mal que mal, teníamos horarios... Pero una cosa que hemos alterado fue el sueño. Todos, hace un año exactamente, un año creíamos que estábamos de vacaciones. Bueno, no importa, hoy me quedo más tarde, mirando series, mirando, hoy me quedo más tarde. Entonces una cosa que se, se nos ha alterado fue el horario de irnos a dormir. Eso es crítico para estar sanos o no. Entonces primero tenemos que recuperar el sueño y los horarios. ¿sí? O sea que... Hoy sostenemos que el primer pilar por el cual nos hemos enfermado es por nuestro ritmo de vida emocional y nuestra alteración en el ritmo día-noche. Segundo, por la mala alimentación. Y tercero, por el sedentarismo. El sedentarismo en no, la actividad física no es lo más importante, es muy importante. Muy, pero no lo más. Lo que pasa es que es muy fácil... Eh, o sea, nos hicieron creer que la culpa era nuestra, porque no, no, no nos movíamos. Entonces, bueno, vos empezaste a salir a caminar una hora, seguiste aumentando de peso. Empezaste a trotar, seguiste aumentando el peso, te agendaste en todos los gimnasios, en todas las rutinas nuevas, y seguiste aumentando el peso. ¿Por qué? Mientras vos crees que la, es la actividad física, dejas de mirar cuáles son los, los, los culpables reales, este ritmo de vida emocional y la mala alimentación. Cuando uno hace actividad física, logra solamente modificar aproximadamente el 15% de su peso. Solo el 15%. En cambio, cuando cambias además de eso, los otros dos pilares que me refería recién, y vas a lograr un 25, un 30%, en realidad no nos interesa el peso, ¿eh? queremos que, estén, que estemos sanos, o sea, buscamos prevenir enfermedades de moda como la diabetes, la prediabetes, el Alzheimer, el cáncer, problemas cardiovasculares, enfermedades autoinmunológicas, alergias, lo que elijas, que la causa es la misma, lo que elijas, pero que la causa es la misma. Perfecto. Eh, bueno, tengo un millón de preguntas, pero le voy a dejar el espacio a Ernesto. Ernesto, ahora es tu turno. O sea que no. él no vio tu pelo. No, justamente, eh, y, y ahí viene mi pregunta, pero antes es una, una reflexión. Todos han hablado de, del sobrepeso, pero yo he sido una persona también, he sido muy flaco actualmente, con 43, tengo 60 kilos, y de ahí nunca he logrado pasar. Es nunca he logrado llegar a lo que debía ser mi peso, que son 70. Y entiendo también que aunque uno se vea flaco, también eh, nos indica que eso no sea problemas de salud. Porque yo a los 18 pesaba 45 kilos. Y, y, y esto tiene que ver con problemas de salud. Y a eso iba, eh, Mauricio. ¿Cómo es todo este proceso de cambio que deben hacer las personas, tanto personas con sobrepeso como con bajo índice de masa corporal o bajo índice muscular, etcétera? Todas estas cosas que que se trabaja, cómo hay que repensar el cerebro, cómo hay que entrenar ese músculo que muchos hoy en día dicen que es flojo, que es el cerebro, y que siempre busca la endorfina y todas esas hormonas que nos generan el placer y la tranquilidad y la calma para de verdad tener el cuerpo y la mente sana. Bien, bueno, varias cositas también. Qué buenas preguntas, tienes muy buenas preguntas. Bueno, primero... Eh, nosotros buscamos la salud, no nos interesa qué peso tengas, la inflamación puede ir y tu metabolismo favorece que no aumentes de peso. Tenemos un bajo porcentaje de personas que tienen estas enfermedades que hablábamos y no tienen el sobrepeso. Lo que pasa es que la, la pandemia que tenemos hoy en el mundo es a partir de, del sobrepeso en adelante, ¿no? Eh, entonces, tengas lo que tengas, tenemos que ir a cuidarte, a bajar tu inflamación y la predisposición de diferentes enfermedades, ¿sí? Eh, lo tuyo fue de muy joven, 18 años Pero la principal causa, una de las principales causas de la alopecia Es algún shock emocional que tuviste algún Tendría que haber pensado dos o tres o cuatro años antes Previo a lo que te pasó Después velo, hablalo con el resto del equipo No significa que todo le echamos la culpa al estrés Pero tiene mucho que ver No es que uy, todo es estrés, no Pero tiene mucho que ver bueno, y después la fisiología, eso te lo cuento. Pero a ver, eh, y segundo, recuerden que los hábitos se entrenan. Los hábitos se entrenan. Y tanto la adicción por las harinas, azúcar y decorante, pasa que por eso nos cuesta tanto. Es más fácil echarle la culpa a la actividad física, a la pandemia, lo que sea, que tener que dejar algo que es siete veces más adictivo que las drogas, que el alcohol. Entonces es más fácil echarle la culpa a otra cosa. Pero cuando logras pasar esa etapa de abstinencia, 10 días, 12, de acuerdo a qué tan incendiado mental venías, pero cuando vos pasás eso, sentirte bien y recuperar tu salud y estar cómodo con uno mismo también te libera endorfinas. Entonces estar cómodo con uno mismo también te lleva a decir no, yo no vuelvo a vender mi salud un lunes a algo que me enferma. No bueno, es que uno nunca más vuelva a comer comida procesada o comida adictiva o comida que te inflama. Y uno dice, no, hoy, hoy necesito estar bien. Bueno, hoy no me voy a inflamar, hoy no me voy a abrumar mentalmente porque esta comida, harina, azúcar y un lo único que hace es dejarte una, una nube mental en la cual perdés productividad y creatividad. Entonces, la idea es que uno diga, bueno, a ver ¿cuándo necesito estar bien? No nos preocupa en tu evento, en tu cumpleaños, eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Cuándo necesito estar bien? Es como los deportistas, ¿cuándo necesitas estar bien? Bueno, entrená para eso. Y no se olviden que cambiar los hábitos, o sea, la voluntad, es un músculo. No solo que se entrena, sino que la voluntad también se fatiga. Como cualquier músculo. Entonces lo que hay que hacer es evitar estar abrumados para no fatigarnos y a la noche no dejar que tu cerebro pida premios. Ustedes todos los días, según me contaba Roxana, todos los días ustedes se levantan y le dicen, bueno, hoy me empiezo a cuidar, hoy me empiezo a cuidar. Pero claro, llega esta hora, dos horas más, llegan tan abrumados mentalmente todos sus clientes que dicen, no, no. Rosana tenía razón, pero yo a esta altura me merezco y tu cerebro pide premios. No sos vos, es tu cerebro. Pero si vos sos consciente, si vos te salís de ese incendio mental, vos te salís y decís no, para hoy, hoy es lunes, hoy no me merezco una copita de vino, hoy no me merezco un azúcar o un edulcorante. Hoy no, hoy no. Y cuando vos te salís, quiere decir que no estás en esa rueda ¿sí? de ansiedad, vos podés manejar tu voluntad. Es una cuestión de entrenamiento, de adaptación como en todo. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando. Eh, Fer, ¿tenías una pregunta más para el doctor? Así es. Eh, Doc, nosotros desde el coaching trabajamos mucho la resiliencia en cada persona. No es que hay resilientes mundiales para seguir como modelos. Nosotros todos acá, hoy somos ocho y somos ocho resilientes de distintas formas. Nosotros tenemos una manera de abordarlo con nuestro con nuestro cliente, nuestro conocido y demás. Yo he visto en tu programa que tenés un módulo que hace alusión a la resiliencia y la conexión con lo emocional. Entonces, ¿cuál es mi pregunta o mi propuesta que nos regales, por decirlo así, ¿Cómo, o sea, de, decirlo de otra forma, lo importante de la resiliencia en cada uno de nosotros y no buscar ese modelo del superhéroe resiliente? Bien. Bueno, eso también se entrena. También entrenamos a los deportistas, así que es clave. A ver... Eh, la resiliencia es la capacidad ¿sí? de, de salir de un evento estresante, salir cuanto antes. No nos podemos quedar con mochilas, no podemos ir cargando mochilas, no, porque cuando, como dijo recién Ernesto, no, porque a los 18, mirá cómo estoy desde los 18 y otro, mirá porque me divorcié hace 10 años, mirá porque perdí el trabajo hace 5, mi mamá falleció hace 18, o sea, no podemos cargar mochilas porque esas mochilas son medidas emocionales que nos cierran y nos van dañando. Cada vez que tu cuerpo, usted lo sabe muy bien, cada vez que vos te acordás de eso, lo único que hace es liberar hormonas del estrés. Entonces, entrenar, decimos, pará, fue una situación, fue un momento, y somos seres humanos, y esto nos pasa en las parejas, sobre todo en las familias. Aceptar al otro y saber que tuvo, se le salió la térmica en un momento al otro, aceptar al otro y decir, "Pero no quedarme, no, porque lo que me dijiste hace 10 días, no, porque la discusión que tengo fue una situación, es como un partido fue, bueno, terminó el partido, ganamos, perdimos, terminó, viene otro. Pero no podemos quedar." Entonces entrenar a decir, "Listo, mira qué situación que tuvimos. Mira cómo hemos discutido. Bueno, tomamos unos mates ahora, amargo, ¿no? Pero tomamos unos mates, comemos unas carnes, comemos un asado, ya está, terminó. Listo, terminó." Entonces saber de que bueno, terminó, porque si no, no no paramos de cargar mochila, no soltamos ninguna. Porque con esto de, la, de esto de que estemos todos conectados, hemos cargado mochila, pero no hemos dejado ninguna. Ya o sea que vamos a ir en, en, esto vino para quedarse, bueno, empecemos a soltar, pero no puede, no puede usted decir 100% presencial más 100%, hemos cargado una mochila, bueno, así, con los problemas de todos los días, y es la vida misma, como el deporte, todos los días, todos los días vas a tener una paria, una negativa, una mala, no, todos los días, no podemos enfermar por cosas externas a nosotros, porque tu cuerpo cree que es real y que está ocurriendo en ese momento. Entonces decir, bueno, pero aceptar y decir, somos seres humanos, se te salió la térmica, eh, discutiste, estuviste negativo, hey, ya está, fue un momento, mirá, fue un momento, y cuando empezamos a entrenar todos, porque todos entrenamos eso, cuando vos acepta, entrenás eso, después de una discusión en el trabajo, en lo que... listo, se terminó esa situación, listo, y te acepto tu manera de ver las cosas, aceptame como lo veo, y bueno, y si no llegamos un acuerdo, no hablemos más esos temas. Más de una vez, ¿qué decimos en las reuniones de amistades? Hay temas que no se hablan. Esos temas, bueno, hay situaciones, bueno, para tomemos unos mates, o como unas carnes, no toquemos ese tema, no vamos a poner acuerdo, no nos toquemos, ¿para qué vamos a pelear? Maravilloso, realmente maravilloso, contestó todas nuestras preguntas y, y viendo a Roxana que llevó a la práctica este, este gran proyecto, este gran plan que tenés, digo, ¿cuándo voy a ver mi realidad actual? ¿Cuándo es el momento de elegirme? ¿Es hoy tal vez? Y si hoy me elijo, ¿a dónde me tengo que dirigir Mauricio? Para, para saber? Bien, Karina, eh, vos que ustedes se los, ve, se los ve a todos muy jóvenes, pero vos que sos joven, regálense una vez, una vez tomar la renta de sus años. Yo siempre digo, pruébenlo con Rosana cuando me escuchaba, y vos me podés no creer, Tal no pasa nada, pero a ver, hace 40 años que venimos haciendo una teoría, 40 años, y estamos todos muy dañados en el mundo, no hablo en el mundo. ¿Qué son en tu vida, Karina, que acá se te ve unos 40, 42, muy joven, 45? Ay, qué divino, no, joven, gracias. ¿Qué es en tu vida eh, dos veces, tres meses, cuatro meses? Y en mucho menos cambias tus hábitos, mucho menos cambias esto de la voluntad. Entonces, eso es lo que le decimos gente, vos clicás las herramientas fisiológicas que están en los libros de fisiología y medicina, nosotros no inventamos nada. Bueno, entonces, eh, lo que nosotros hacemos es dar programas, eh, tenemos una plataforma que se llama Simple y Real, en Instagram Simple y Real Ok, o a nosotros en nuestras redes, y damos programas programa de seguimiento en el cual damos una parte teórica y explicamos esto, no es que se si nos haya ocurrido, explicamos la fisiología, y luego armamos grupos, que es mucho más fácil, ustedes saben que así como nos hemos enfermado socialmente, es importante que nos sanemos socialmente, ir solo contra la corriente, vos solo y contra todos, es muy difícil, en cambio decir, che, vamos un grupo más fácil, cómo estás vos, cómo te sentiste, sabiendo que vas a tener tus altibajos. Y cuando uno entra en grupo, como ustedes cuando trabajan en grupo, dicen, che, qué bueno, mira a ella le pasa lo mismo, a él también, uh, mirá a él y uno se da cuenta que somos seres humanos. Entonces, armamos grupos de seguimiento, y ahí armamos grupos de seguimiento, y, y la verdad es que los resultados son fantásticos. Así que estás invitada, ahí eh, Rosana te va, te va a pasar los datos, en simple y real, la verdad que eh, háganlo tres meses, a ver, háganlo, y, y después en tres meses vemos. Bueno, me, me parece fascinante. Me, acepto la invitación, ¿eh? creo que es el, reto. el momento de elegirme. ¿No, Ron? Acepto el reto, Cari, sí. Acepto el reto, sí, tal eh, cual. Yo lo que quiero decir es que el doctor que nos contaba de su propósito, de que la gente se sienta cómoda, a mí me parece muy importante cómo lo explica, escucharlo, porque nosotros no por ahí no conocemos esos términos y de la manera que lo explica hace que uno cambie su forma de pensar, sus creencias, lo que sea, eh, lo trae a una manera, a un lenguaje nuestro. Y me parece que, bueno, era muy humilde en lo que decía, de que nos sintiéramos cómodos, que nada es perfecto, pero son todos pequeños hábitos que me parece que te pueden cambiar la vida. Eso me parece eh, lo más importante. Oh, y sí, mucho, agradecida. ¿no? Sí. Se te ve iluminada, Ro, la verdad que contagias. <risa> un, bu un buen ejemplo, doctor, ¿eh? Roxana, con esa iluminación gracias, que tiene. Gracias, Roxana, gracias. Sí, sí. No, gracias por, por venir a este espacio y porque podemos difundir todo esto que a veces no conocemos, porque yo también siempre haciendo actividad física y demás, pero no, no tenía conocimientos con el tema de la alimentación. Y bueno, con el coaching estamos aprendiendo eh, lo relacionado a las emociones, así que también es muy importante eso. Sí, es muy importante unir, unir, porque va todo de la mano, no era eh, la alimentación, el coaching, las emociones, y no, es que ese es el error que cometimos. Yo como cardiólogo estaba muy formado, era súper especialista, pero claro, no veía a la persona de manera global, yo veía oh, tu, tu corazón, tu arritmo, y... y y ahora miro a la gente, me trae un análisis, y vos sabés muy bien que, que no miramos números, nosotros miramos pacientes, y miramos el entorno del paciente. La gente hoy en día, el 98% de los infartos de los stroke o ACV y del cáncer, el 98% en el cáncer tenía el 99%, es por, por el ritmo de vida emocional que, que tenemos. Nosotros sostenemos que nadie, ninguna chica, ninguna mujer, tiene cáncer de mama Sin tener una herida emocional ¿sí? una, una herida emocional no resuelta Una herida interna no resuelta Entonces, eh, todos sus pacientes Que tengan una enfermedad crónica Hasta que no solucionan su herida emocional Y por eso hay que darle herramientas Elegí el tratamiento que quieras ¿eh? Querés viajar, querés buscar, buscar Por eso tenemos lamentablemente El número de, de, de personas fallecidas Por infarto Y sobre todo una de las cosas que nos preocupa Es el cáncer, en gente joven se nos lleva puesto mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes que fallecen solo porque no, no supieron cómo cerrar sus heridas emocionales o no supieron cómo salirse de esa rueda que las está enfermando. Solo porque por esta, esta, ¿cómo, bueno, estos estereotipos sociales de que la mujer y la mujer y la mujer tiene que dar más, tiene que dar más. Siempre la mujer tiene que rendir al 100, al 100, al 100. Y no pueden bajar la energía, o bueno, vos ya que nos, cono nos conociste, Roxana, le pedimos, por favor, bajado A esta altura, ustedes tendrían que estar, Karina, Roxana, María Ángeles, de pantuflas teniendo este programa. De chancleta, ¿cómo le dicen? Pantufla, chancleta, de sí, abajo. O, o sea, se siguen acomodando como. Entonces, todo el cielo, Claro, nosotros estamos de. Ferro, más que está de Bermuda, Jorge, de, de Alpargata, como cuando vi acá en, en, en Rosario de Tala, pero. Esto de estar al 100 y que la mujer siempre tenga que rendir al 100 es un gasto de energía enorme. Entonces, ustedes, a sus pacientes, a sus clientes, por favor, tengan lo que tengan, tienen que ayudarla a resolver sus heridas emocionales. Si no, que usen el tratamiento que quieran. Eligen, eligen. Es así. Bueno, eh no, permitís, me permitís me permitís cari nomás esto tan importante que trae el doctor no porque tiene que ver otra vez con todo esto que desde el coaching venimos trabajando tenemos que trabajar en el ser no en, el, en nosotros mismos y ahí vamos a encontrar todas las respuestas y vamos a poder ir accionando desde ese lugar no transformándonos en eso que queremos expandir de no, de nosotros mismos no y una cosa que quiero rescatar que es súper importante el doctor nos pidió tres meses porque todas las personas creen que las cosas ocurren mágicamente. Y todo lleva tiempo y esfuerzo, disciplina, compromiso. Y ahí es donde tenemos que poner. En un día no lo hacemos. Tenemos que hacerlo en un tiempo. Okay. Entonces. Sí. Jorge, pedimos sí. tres meses que es donde vos vas a conocer y te vas a sacar todas las adicciones para vos manejar. No es que en tres meses tu vida cambia. tres meses sí, sí, sí. vos sos consciente sus clientes no cambian de un día para otro, sus clientes, una vez que te escucharon... Y los hábitos se construyen con el tiempo y la disciplina, no así que bueno, es maravilloso. Así que muchas gracias, doctor. Doctor, muchas gracias, la verdad que un placer. Nos encantaría, Rock, que sea parte de CREATE para dar más sí. talleres, así que... Es muy coach, que... ¿viste? Sí, es muy coach, me encantó. Me encantó. <risa> me encantó. Bueno, eh, doctor, esta no va a ser eh, la primera y última invitación, lo vamos a tener más seguido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todo el equipo, a todos ustedes. La verdad que es muy cómodo, muy divertido. Y por favor, no aflojen y sigamos en modo aprendizaje. Aprendo mucho de ustedes también. Eh, modo aprendizaje es la clave. Cuando estamos en modo aprendizaje, el estrés baja. Entonces, es clave volver a aprender. Gente, muchísimas gracias a ustedes. Tres meses, Karina. Te espero en el próximo. Y ¿Eh, Roxana, ¿Te a avisar, eh? te quedo... Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Y ahí venimos, estamos en Create Espacio, con vos y para vos hasta las 19.30 horas. Ya venimos.